Qué bueno que está con nosotros antes de subir las escalinatas que la llevarían a ocupar su curul b en la cámara. Muchos de, Mucho de los que han pasado disfrutar. por aquí este, han sido ganadores. Eh, o sea sí, que sí. ya nosotros le, ya le dimos la, la rienda suelta para que ya se ponga la ñoña. Exactamente, saludamos. <risa> <risa> Exactamente. Sí, <risa> sí, sí, sí. No, está difícil. No, pues <risa> compromiso que más adelante lo vamos a decir. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Saludos, de Sánchez. Qué bueno que está Mi con hermano, nosotros. Mi hermano, te amo. Gracias, Gracias señores. Este aquí está allá detrás, verdad. Sí. Y a todo ese equipo, muy buenos días y esa gente que me nos sigue. Y para mí es un inmenso placer decir, buenos días. Lo amos a todos. Qué bueno. Eh, ahora para la campaña, arreció su trabajo, porque trabajo tenía de, durante más de cuatro años, seis años trabajando con ahí con el pueblo y, y con la, y siendo una representante en cada eh, sitio que ocupó. Eh, con las puertas abiertas, a, a, yo soy un, un ejemplo de eso, que una vez cuando Mildred estaba en pasaporte, yo, a ah, Mildred está ahí, Mildred es la jefa aquí. Claro ¿Está es el problema? No, no, y, y me dice Gina, pero habla con y yo, no, mira, a mí me gusta hacer la cosa por... votar el procedimiento. El procedimiento, sí. yo cuando... Y cuando Mildred me eh, vio, que o sea, abrió su puerta, no abrió su puerta, salió y me vio... Eh, pensé que era yo el único que de una manera especial me habían <risa> tratado. Cuando voy ad adentro, hay un reguero de personas igual que yo, ella abriéndole las puertas a su despacho para así eh, dar un servicio personalizado, que era lo que uno siempre va a buscar a, a, un, a, una, a, una, a una oficina pública. Y lo digo así, porque así mismo será Mildred, cuando sea diputado... o sea, porque eso es eso es ella, eso es Mildred Sánchez. Es. Sánchez. Mildred, cuéntanos cómo van esos, después de esa introducción de Serio, que Serio la comparte con todo los público y, y yo 100%, porque no solamente... Oh, un chin, no sí. solamente Mildred tiene ese perfil que acaba de decir Serio Romero en los puestos públicos que ha ocupado, sino también en la parte fuera de, del gobierno, eh, ese ha sido el estilo de vida que ha exhibido. Aquí en San Francisco de Macorís, Mildred Sánchez. Y ustedes saben por lo, por lo que digo. Desde eh, un pequeño regalo el día de reyes. Teniendo trabajo ¿Eh? social a favor <risas> de mucha gente, y sobre todo de esa gente que no tiene nadie quien sea por ello. Mildred ha sido capaz, de estando dentro y fuera del gobierno, de ir en auxilio de esas personas que le necesitan. Y hoy tiene la intención de, ter, de con mucho más fuerza eh, seguir atendiendo a esas personas que tanto necesitan. Saludos, Milde Sánchez. Cuéntanos cómo va. Ya ya ni quiere decir ¿Eh? más nada porque si <risa> lo si algo más, lo Víctor, daña. ustedes son parte de este proyecto. Hace unos tiempos estuvimos aquí mm. y tal vez tenía algunas dudas, porque yo soy la persona que me dejo llegar de un Dios que es perfecto. Y cuando ustedes dijeron eso, yo le dije a ustedes, soy la diputada, ¿verdad? Sí. Y yo me lo he creído, porque no es verdad que la gente olvida cuando tú le sirves, cuando tú estás yo se lo estoy en la calle y yo me siento así, wow, valió la pena hacer lo que yo he hecho. La gente te recibe con cariño, con afecto. Tal vez no son de tu misma de tu mismo partido, pero no te rechazan. Te dicen, tú eres una mujer grandiosa, tú eres una mujer... O sea, te expresan tanto afecto que yo digo, yo soy la diputada. Porque uh -huh. ser no es solamente el ganar, es ganar el afecto y el cariño de la gente, como la gente te recibe y tú dices, wow, pero... He sembrado, yo soy parte de la historia con el respeto y el cariño de mi pueblo. Y yo quiero decirle al mundo y a mi provincia Duarte y a esos jóvenes que se involucran en la política, que no hay que tener dinero, hay que tener dignidad, hay que hacer un trabajo y hay que sembrar. Cuando yo inicié la televisión, eh, de verdad nunca pensé en esta posición, porque tengo pasión a lo que hago, a, a servir, a trabajar. Iniciamos con el campamento de donde los hemos impartido en la provincia completa o sea, Mildred Sánchez, el campamento era con Mildred, ha ido a todo lugar de la provincia de Duarte, hasta de Santo Domingo que yo no te recuerdo, para padre Rogelio que hizo un campamento fue porque yo le llevé mi campamento a Santo Domingo, a Villamella me recuerdo yo, y eso me dio me ha dado la fortaleza de que la gente conozca a Mildred y de ser diferente a muchos candidatos, que los candidatos dicen, ¿qué van a hacer? y yo te digo, lo que yo he hecho por ti sí. No es que lo estoy sacando en cara, pero uh -huh. le recuerdo la memoria que no es que estoy buscando. como A veces le digo yo a Juan Carlos, que es que me coordina la campaña, no me gustaría mucho ese sitio porque como que yo siento que no he ido. Uh -huh. O sea, yo siento que no le he servido a esa parte. Y yo soy respetuoso en eso. Yo estoy buscando donde yo he sembrado, donde yo he trabajado, donde la gente está Recogiendo. Los claro, ritos. recogiendo, porque eh, yo estaba en una actividad, me querían poner a hablar y yo, no, no, no, pero yo no soy así. Yo vine a buscar, porque siempre he estado aquí, pero vine a compartir con ustedes, viene a vivir esta esencia con ustedes, viene a disfrutar este momento. Ahora no es la candidata, ahora Mildred Sánchez la que está, tu hermana la que está aquí. O sea, Mildred, que se puede realmente hacer eh, política y aspirar a un puesto electivo sin tener dinero. Excelente, Víctor, lo adivinaste. <risa> Eso es un cliché que le han metido a los jóvenes, a la gente decente, a ustedes. Ustedes usted son una gente que le han servido de su posición, entonces a los favores que usted ha hecho. Y la vida que usted ha salvado. Yo tengo un hijo mío que se llama Pituco, que usted es su papá. ¿eh? Sí, sí. Usted es su papá. Y tal vez inconscientemente usted hizo algo, que tal vez, pero ¿cuánto no ha crecido eso? ¿A cuánto mil de gente Pituco no lo ha hecho que usted hizo? Víctor, ¿cuánto no ha hecho? O sea, yo soy un testimonio, y yo se lo voy a decir al mundo: el 7 de octubre le voy a decir al mundo que no hay que tener dinero, hay que tener dignidad, hay que hacer servicio. Porque la gente ya sabe, la gente ya dice: ese dinero no es tuyo, ese dinero no me pertenece. O sea, yo estoy en una institución que no la quiero manejar con mi parte. Y, no, no, no. Aquí no vino esa persona. Aquí vino Mildred Sánchez. Hasta el 7 de octubre no está ahí. Pero aquí vino Mildred Sánchez. Para que la gente no embruque, Yo no estoy haciendo trabajo con los recursos tampoco. Yo estoy haciendo trabajo con lo que yo te he dado a ti. Con lo que he hecho. No me digas que te hago una casa porque no tengo dinero. No me, lo que yo puedo gestionar, amado mi querido cuñado, lo tengo hasta aquí a Tony Gaby, lo tengo claro. hasta aquí, pidiéndole a mis amigos porque yo sé que a veces cosas que tú por ejemplo, yo necesito una logística yo necesito combustible, yo necesito comida yo necesito cosas que tú, es simple para mí porque donde se gasta en ti se gasta mucho combustible se gasta, no se invierte mucho combustible se invierte comida, se invierte cosas pero de dinero yo no sé cómo que la gente dice porque yo te voy a decir una cosa, ustedes son inteligentes cinco mil personas mil pesos, ¿cuántos son? 5 millones de pesos. ¿Y por qué hay que gastar 20 millones? Si aquí hay personas que han pasado con mil votos, ¿por qué que dicen que hay que tener 20 millones? Entonces yo siento que le han dicho una mentira al mundo. Mildes ¿Para qué no involucres. Mildred Sánchez va a sentar precedente en esta campaña. Mi hermano, Mildes. no lo dudes, porque la gente me dice, a, a, a, Pacito, pero tú no tienes dinero. Sí. <risa> bueno, es, es es yo le digo, lo único que no tengo es dinero. Sí. No, no yo, no, yo le digo, ¿y cuánto cuesta tu voto? ...ninguno, no puede ser que yo quiero... Sí. ...el voto que yo tengo que comprar no lo necesito sí. porque no es mío... ...serio, es la gente que te cobra dinero, no sí. vota por ti... ...no, no, no... ...pero además, mire, tú no necesitas dinero... No. O sea, la, ...yo quisiera que ustedes... ...yo soy comunicadora, ese es mi pasión... ...y siempre en mi programa se ha tratado de informar y educar... ...bueno, aquí se hizo una actividad preciosa ayer... Mm. ...que la hizo DACO, el grupo, eso fue, es una cosa increíble... Sí, sí, sí, sí. ...entonces, al mundo hay que decirle que en nuestra provincia hay valores... Que nuestra provincia hay gente que pueden hacer y quieren dar. no hay, Es dar que queremos. Yo quiero que la provincia de Duarte no se quede sentado en su casa. Porque entendí que los políticos no son malos, somos nosotros. Sí. Porque ese día tú te vas para un resort, sí. se va para otro resort y son dos votos menos que yo tengo. Sí. A mí me no da está gana. No, yo no sí. te gana. No. No. Con un voto se pierde, se señores. Marque. Y hay que tener conciencia, hay que llamar a los amigos. A ah, esa inversión de llamar 20 amigos, tú también. Me... ¿Cuántos son 40? y es difícil comprar la morada a una gente es sí, muy sí. difícil Mildre. yo quiero eh, Víctor que la provincia de Duarte yo soy una mujer todita, con sueño que vengo de la reempujada que cuando la gente veía que yo veía a Emilio Prudón con libertad era una vergüenza te decían cerca de las 5 y mi provincia, Duarte, y mi sector hermana Miraba, debe sentirse orgulloso de Mildred Sánchez. Y ellos todos deben ir a votar por Mildred Sánchez, porque vamos a hacer la diferencia. Bajar de estar empujado y hacer lo que yo estoy haciendo no es fácil. No, y, y política, con la frente y, y en alto. Bajar y, y empujada y, y de la repujada Y, y, y, y política <risa> <risa> sin alto costo. Y de la empujada sí. para el Congreso, mi sí, hermano. Entonces, sí. ahí hay miles de franco macorizanos viéndonos en este momento. Sí, sí. Y quisieran saber de la voz de Mildred. ¿Qué hacer? ¿Cómo votar por mí Cuando llegue el 6 de octubre? Hay otra gente que están diciendo, precandidato, que si votan por él, me están arrastrando a mí. Mm -hmm. Mentira. Nadie arrastra a nadie. Que ustedes como sí, medio no, deben no, claro. informar a la gente, educar claro. a la gente. La gente vota por la persona. Usted marca, yo estoy con Gonzalo, yo marco el número uno, yo estoy con el senador, yo marco el senador... Amelka Romeo y Milady Núñez y yo estoy con Milady, yo soy la casilla 9, nadie arrastra a nadie, usted tiene que dirigirse al número de la persona o al número de la persona, si usted no sabe Manejar eso, abajo una persona que te va a asistir, pero debe ser cuidadosa también. No, claro. Debe ser cuidadosa porque cuando tú vienes a ver eso es tan no, rápido. Que no hay neutralidad tampoco. No, eso ha sido una cosa increíble, oíste. Sí. Y es fácil, la gente lo ha criticado mucho, pero yo lo he visto excelente en el, en el simulacro que se hizo. Es una cosa maravillosa. Hay que ver, tú sabes, porque aquí todo tiene una cosita. Ay, ¿eh? Entonces. El 9, la cara de, de Mildred Misa. Sánchez, la rubia de oro, la, la mujer con esencia. De usted votar por Mildred Sánchez yendo al 9 cuando aparezca? De los diputados. Eh, de los diputados. Dios mío, yo soy diputada, es una cosa grande. No, ya. Desde la <risa> Hay para al para Congreso. Hay Congreso. <risa> Hay Congreso. Congreso. <risa> lo que sí que ustedes van a estar ahí y serán parte de la historia. Y así como usted dice que se sienten orgullosos de nuestra gestión, el mundo y la provincia de Duarte va a decir fue 1300. Mira, mira, aquí tú tienes 1, 2, 3. Vamos contando lo, lo asistente claro. los asistentes también. Claro. 1, 2, 3, 4. A taller, a taller. A taller. A me ayera, aquí, aquí, aquí tengo el otro. 5, aquí tú tienes 5 que van a marcar. Y multiplícalo esos 5 por 2. Son 10. Entonces la cosa tipo es... Yo Gina también ¿tú? Sí, sí, exactamente. <risa> es un Yo lo que sí. quiero... Estudiante. Exactamente. ¿Eh? Ya, Mis hermanos, yo sí, lo que sí, quiero es sí. que la gente se convierta como una moda de Mildred. Porque no lo voy a defraudar, porque tengo un compromiso, porque sé que lo puedo hacer. Tal vez la gente me va... Me... porque a veces te minimizan, tú sabes, tú entiendes. directo, una cosa fecha. O sea, claro. cuando tú te sientes guau... Wow, si tú eres tan guau, ¿por qué tú Por, no lo intentaste? Porque, lo que hay que decirle a la oye, gente... De, lo que hay oye, que... no, hubo una persona que pensó como que yo soy la repujada, que soy un poco, mm -hmm. tú sabes, y me lo dijo muy fino, y yo, entonces, si tú eres tan guau, ¿por qué tú no lo intentaste? Sí, tú claro. puedes hacerlo... No, y, y además sí hemos, hemos visto que los guau no han tenido ningún tipo de resultado, y que el resultado de, de decirle a, los, a, a la, al pueblo que la política se puede hacer con dignidad, que se puede hacer con decoro, que la política no es necesario tener eh, todos los millones del mundo para tú convertirte en una persona digna representante de una población. Entonces, él es el, es el, es el primero. Y mujer, además. Eh. Sí. Y mujer, Y mujer buena moza. Y bueno, ah, sí, es buena moza. Entonces, eso, eso, eso, es un voto, eso es un voto de, de, de, de confianza uh, para la población. O sea, que el pueblo lo que tiene que agarrar es en el número 9, marcar y ya. Yo quiero que ustedes, en estos días que me queda, se lo voy a pedir, que comience a educar a la gente. Y que hablan de Mildred, porque ustedes saben quién es Mildred. Mildred es pueblo, Mildred es dignidad, Mildred es una mujer de trabajo y de proyección y de compromiso con su sociedad. Porque si lo hice sin estar en el Estado, ¿por qué no haciendo en el Estado? O sea, que lo que yo manejo del Estado es de ustedes. A veces la gente cuando yo estoy en la calle, no, no, no que yo no soy de su partido, tú no eres de mi partido porque tú eres un ciudadano. Uh -huh. ¿Quién es el presidente tuyo? Danilo Medina entonces sí. vete a otro planeta para que tú veas entonces es una cosa que hay que hablar yo quiero un compromiso con ustedes Así es, que es. hablen de Mildred Sánchez todos estos días es gracias al llegar al estudio eh, me dio un olor una fragancia a diputada a diputada sí ah, <risa> <¿Cómo> <risa> que, <risa> que una fragancia un olor a diputada <risa> créalo yo tengo un lema que dice no es por vista es por fe mm. y la gente a veces se equivoca porque déjame decirte, no de taller. mírame la cámara, que no, tú sabes que no me veo muy fea, pero debe arreglar. Sí, <ríe> esa soy yo, sí. la más bella, Dios mío, ¿eh? eso le hace falta. Mi diputada. Oye, tú sabes que la gente en la calle me dice, y el programa, y el programa. O sea, es algo que tú sembraste. La gente, yo estaba en Castillo, en Pimentel, y la gente mm. me ve y me conoce todavía, claro. ¿tú me entiendes? Mucho Entonces, cuando tiempo. tú hacías así, así por la mañana, eso me gusta, esa la noche, me gustaba. <ríe> <ríe> <ríe> Mire, Yera. Yo quiero solicitar a este pueblo y a la provincia de Duarte que crea en mí, que me den esa oportunidad, que no se quede acostado, que se levante, que se multiplique, que le diga a la gente, Mildred, que no vea el color que vea la persona y que no dé la oportunidad a nosotros, a Gonzalo Castillo, Milady Núñez, el senador y Mildred Sánchez en la casilla 9, que lo vamos a representar. Al menos yo tengo un compromiso. Gracias, sí, sí. Mildred Sánchez, por acompañarme y aceptar esta invitación. Ojalá y que antes del 6 de octubre podamos volver a tener ese programa. Vamos a tener que estar hablando todos los días de Mildred Sánchez. Milde Milde Sánchez. Al compromiso de, mira, tú encargado aquí de campaña en el programa. Ya. Gracias. Está designado. Gracias, Mildred, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y a ustedes decirle que se mantengan en época regreso. Ya está con nosotros el encargado de ponerle rostro a la finanza y la economía, como cada lunes en este espacio, Ezequiel González. Así que no le cambie, que en breve regresamos.